A ver, siga a mi paciente. Quiero que me cuente cómo se siente después de las tres sesiones que le hicimos. Ya no duele mucho. Ya no duele mucho. Ya no duele mucho. Ya no Casi ya me duele mucho. No duele mucho. Claro, ¿ya? Entonces se siente mejor. Sí, sí, sí. Como le dije, hay que trabajar varias curaditas para lograr eliminar ese dolor. ¿Cuánto tiempo me dijo que estaba con el dolor? Dos años. Dos años. Ya. Como son dos años, esto es crónico. Hay que trabajarlo así mismo continuamente. Dos sesiones diarias. No sabemos cuántas habrá que hacer. Ya. Pero ya vemos que en dos sesiones que le hicimos ayer, ha mejorado. Se siente mejor. Ya. Entonces continuemos con la tercera sesión. Ya mi señora, le espero hoy tarde para hacer la cuarta sesión. ¿No? Ya. Buenos días, ahora cómo se siente, cómo amaneció hoy día. Así la paga el cambio. Así la paga el cambio, la una y las dos la paga. Ya no me hagan tanto para el libro y no me que te acogida, no me con capilla, con que dormir, a es no me que te que va a poner que va a poner que le a poner que me a poner que a que dice a que mi papi ha dicho que le que de que que le que poquito flojo. Ya. Y para quien no apriete y ha sacado eso y sí, ha dormido a la una de la mañana que levanta ese dolor porque estaba apretando. Apretando, apretando, no apretando, como me llaman, por eso no me acepto. Ya, ¿ha es que calmado hoy de mañana? Sí. Ya. Continuemos entonces. No, no, no, no, no, no, Ahora, no, no, pregúntele cómo se siente a lo que vino la primera vez y ahorita cómo se siente. Este... Y malayana no, y con el libro y chuparadicum. Ya hay que tapar anima. Usted actigua la tascala. La tascala, no, como con apretado escala, más, de, Ay, la tascala más. Ah, la... ya el... está, ya está, ya ya Ese como el dolor, como era primera vez, ese es que ha calmado todo. Pero lo que hoy noche han andado apretando un poco duro, ese no es el modisqueatolite. Y está fado eso ya, ya, ya. Pues, ya no está más calmado. Sí. Muy bien. Entonces hoy le vamos a hacer un vendaje suavito. Sí. Pero... No puede caminar mucho, Entonces, sí, porque si se pone a caminar el vendaje se nos no, baja. No, llega de aquí a la cama, va. de ya. la cama ya acuesta, mañana voy a comprar un calentador. O sea que el rato de curas vuelta a estar sacando diciendo algo, pero ya le voy a comprar un calentador para que Mañana después voy a, voy a hacer descansar, voy a hacer vacunar, desde ya. el lunes pues, voy a ya. comenzar, vuelta sí. desde bueno. el lunes abierto. Ya, sí. le hacemos hoy, ahorita y, y hoy tarde. Sí. Ya, ya descansamos bien el lunes. Sí. Perfecto. Ya. Ya, Entonces, continuemos. ¿cómo, ¿Cómo siente? A ver, para ver esas dos días Ya. Ya ha vuelto ¿Cómo se llama? Para venir desde el día de lunes hasta el viernes. Ya, listo. Ya, listo. Ya. ya. Me espera en la salita, por favor. Ya, gracias. Continuemos. Mm -hmm. Buenas tardes. Diga mi paciente. Cuando sienta hace un poquito te escribe aquí. Ya. Ya vamos a ver cómo va ese dolor. Suba, suba. Siente, siente. A ver, cuénteme, ¿cómo se ha sentido? ¿Hoy día cómo se sintió? Ya. ¿Pero en el día cómo pasó? No ha dolido en el todo el día. todo el día. Todo el día nada. Perfecto. Ya. ya, ha forzado al bajarse del carro. Ya. Acueste, acueste, que todavía nos falta Acueste, acueste, ya le saco yo Acueste nomás Ya